Hola familia Huertera, en este vídeo vamos a ver el valor de las semillas. Las semillas son el primer factor de producción y el único imprescindible para la producción de plantas. Los campesinos y campesinas durante años vienen desarrollando y manteniendo una gran diversidad de semillas para la producción de alimentos, sin la utilización de productos químicos. Estas semillas son intercambiadas entre el campesinado, para mejorar la producción y producir productos mucho más sanos, con altos porcentajes de nutrientes, a través de prácticas mucho mejores para el planeta. Además, la soberanía alimentaria quiere reducir los kilómetros de los alimentos y promueve el consumo de alimentos frescos a nivel local. Para despedirnos, no dejéis de huertear.